actualizamos sobre violeta está mejor eh, no está con ella tampoco se puede decir que diga wow es otra sigue siendo ella pero está mejor ya no ha vuelto a orinar sangre que eso es muy importante ¿verdad? Eh, está con apetito todos los días está comiendo un montón está tomándose muy poquita agua en biberones, pero se la está tomando para que no se le pase lo mismo, pero está, sigue estando irritado, o sea que por ese lado bien, sus problemas neurológicos no, no han vuelto a, a estar presentes, entonces no han determinado nada, con lo cual es una buena noticia, ¿verdad? Preciosa. Ahora ha estado, ayer estuvo con la férula, hoy está sin la férula y está un poquito más, un poco molesta de, de la mano, pero... Pero bueno, dentro, dentro de lo que cabe, no ¿eh, Violeta? Se está haciendo mayor. Y, y eso para una cabrita que el mismo día de su nacimiento la habían condenado a muerte, es un lo logro, de verdad. Y más aún, nació con una enfermedad que todos los manuales de veterinaria dicen que si una cabra nace con esa enfermedad es mortalidad muy rápida, o sea que con cuidados, que, no, que obviamente no van a dar en ganadería eh, y con mucho cariño, pues suceden cosas como esta, que esta muchacha, a ver, ahora ya tengo, ya como va pasando el tiempo y se me juntan tantos habitantes, tengo que pensar, pero a ver, ella nació el 1 de diciembre, 1 de enero, febrero, marzo, abril, vamos ya camino de los 5 meses, en 10 días, haremos 5 meses, que 5 meses son muchos meses. Y muchos días y muchas horas, ¿eh? Y con ella, pues ya sabéis, hay que ir con las horas ahí, con, con los minutos. Y está muy contenta. está es su cara de contenta. Esta es su cara de todo, pero está muy contenta. ¿Verdad? ¿Eh? Y... Bonita. Y nada, eh, no tener una gran noticia que dar es una gran noticia en su casa, con lo cual es maravillosa. Ella es maravillosa y cuidar de ella y asegurarse de que está bien, también está siendo maravilloso. Es violeta una cabri-influencer os iremos informando de cualquier novedad ¿Veis? ahora va a buscar algo así que espigolear, pero aquí no hay ahora me la llevo ahí al verdecito, a que coma un poquito y. Pero poquito, ella tiene que comer, ¿no? Es lo que mejor le sienta y lo que mejor le está viendo. Uh -huh. Ven aquí, ven aquí, ya, vale, vale. Y hasta luego. Oh, no. Hasta luego. Uh -huh.